crecimiento personal y espiritual. De la manera, pues, lo más, digamos, lo más gratuita posible, porque esa era la idea, que fuera todo gratuito, claro, pero si hay gastos hay que pues, compartir los gastos y por eso no es totalmente gratuita. Pero es igual. Eh, la asociación se fundó hace ya nueve años, estuvo siete años funcionando en Pineda de Mar y luego por lo de la pandemia se cerró y hasta Y se quedó en stand-by. Al, al venir aquí, pues estamos intentando reflotar, cambiando historias, ¿vale? porque evidentemente no puede ser igual que en un pueblo donde se hacen actividades, hacíamos actividades diarias, ¿vale? constantemente, de todo tipo. ¿vale? Este, aquí no, aquí hemos empezado pues, haciendo eso, una meditación al mes, al principio era solo meditación, y ahora queremos hacer un domingo dedicado al mes, que ya hemos empezado, hoy es esto y entonces eh, bueno pues como todo todo se puede mejorar hemos, eh, les he propuesto que hagamos una constelación familiar yo no os voy a explicar de qué va eso en todo caso ellos <ríe> pues para ayudar a que la asociación funcione mejor vaya mejorando vaya ampliándose que llegue a más gente cosas de ese estilo ¿vale? La constelación familiar se puede hacer, supongo pues, ya lo sabéis, a una persona en concreto, para un tema en concreto de esa persona, etcétera. Pero en este caso, como somos muchos, no, no podíamos hacerlo para todos. Entonces dijimos, pues algo que sirva para todos. Si la asociación va mejor, todo esto cada vez irá mejor. Era, esa era mi propuesta. A partir de aquí, pues los expertos ya nos dirán. Me han dicho, como tú eres el presidente, tiene que estar aquí. Vale, de acuerdo. Sí, ¿Es, que es, el, es el representante. Claro, la figura principal. Claro, no, ah, Es el, el currante principal, eso sí. O sea que tiene que tirar adelante. Vale. ¿Tenéis, ¿Tenéis experiencia con constelaciones familiares? Algunos sí, otros no. Yo toco las herencias familiares de la numerología evolutiva que se le parece. No, se parece. La idea principal. Bueno, aquí está Virginia. Virginia, ¿qué es una constelación familiar? <risa> Espera, déjame un poquito de sí, desahogo. Sí. Vale, vale. Sí. Vale. Por favor, mi amor. Bueno, principalmente. ¿Y yo ya lo que estamos lo que estamos haciendo con una constelación familiar es hacer un movimiento sistémico, tanto de la persona o de la asociación, en este caso, es eh, qué pasa si yo tengo un problema y siempre hago lo mismo, o no tomo acción en el problema, que seguirá repitiéndose, seguirá haciendo lo mismo. La idea principal en una constelación vale es hacer ese movimiento energético, porque si yo estoy en inacción y no me muevo, no va a pasar nada, pero si me muevo, hay un cambio. y Yo he sentido un cambio, hay un cambio de temperatura. Ya no me está dando el sol como me estaba dando en el otro lado. Y lo que hacemos es, en una constelación, las personas que van a participar en ella es quitar la mente. Y es simplemente dejarte llevar por lo que estás sintiendo. ¿Qué siento? ¿Siento frío? ¿Siento calor? ¿Siento miedo? ¿Siento felicidad? ¿Cómo me estoy sintiendo en ese momento? ¿Me prefiero moverme para este lado? No, prefiero voltearme y mirar al problema de frente qué es lo que, qué es lo que me está diciendo mi intuición. No necesitamos poner mente, simplemente vamos a dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo en ese momento. Una de las reglas principales, por favor, es que no se habla hasta que la costeladora lo diga. Que te pregunte directamente cómo te estás sintiendo, ¿vale? Porque podríamos coaccionar o podríamos hacer... Que las otras personas tomen otras decisiones con la mente. Entonces la idea es vaciarnos y simplemente sentirnos. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? ¿Funciona? En el 80% de los casos funciona. Yo siempre lo digo en todas mis formaciones y, es, y, y suelo decirlo de esa manera. Todos tenemos huellas de distintas. ADN distintos, cargas familiares distintas. Hemos nacido en sitios distintos, a horas distintas. Entonces, las terapias que me funcionan a mí no necesariamente le van a funcionar a... ¿Cómo es tu nombre? Margarita. A Margarita. Porque a lo mejor Margarita necesita otra, otro tipo de terapias, otro tipo de movimiento sistémico. ¿vale? A lo mejor necesita Margarita una constelación individual para alegrar a la niña interior que lleva adentro o, estoy poniendo cualquier cosa, hemos visto cosas hemos costelado cosas que a veces no, ni nosotros mismos nos lo, nos lo creemos como, no sé, las cosas más surrealistas que hemos podido ver es que mmm, estoy gorda sí, y se costela el estar gordo se constela también por más que estar gordo y querer adelantar el de claro. quiero perder 10 kilos y, y no los pierdo. ¿Qué es lo que pasa con esto? O de porque soy, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué está mal dicho? Es un para qué o cómo solucionarlo, ¿no? Una constelación familiar, su, su principal objetivo es decir, deseo tal cosa. Y lo que hacemos en la constelación familiar es hacer los movimientos necesarios. Para que esa cosa, ese objetivo previamente definido, eh, se dé o podamos ver interiorizar esos pasos. Esos pequeños pasos que nos van a llevar hasta conseguir mi objetivo. Sea ser más ordenado, más tranquilo, mmm, estar más relajado, ser más fuerte, mmm, la relación con mi padre, con mi madre, esté aquí o no esté aquí... Hay cosas que se nos quedan pendientes No encuentro trabajo Deseo hacer un viaje Y, y parece que nunca llego a hacer ese viaje Que tanto deseo O encontrar pareja yo que se ocurra, de verdad Nosotros nosotros también lo que hacemos eh, En las constelaciones ¿Vale? Pero esto porque nosotros lo hacemos y, de, y es lo que nos va mejor vale, Lo que nos da más información es que directamente abrimos los registros acásicos de lo que estamos constelando. ¿Sabéis que son los registros? Sí. sí. ¿Todo el mundo? ¿No? ¿Todo el mundo? No. Sí. Yo no. Vale. Los registros acásicos es. Eh, hablo la teoría, ¿vale? Porque cada uno piensa lo, lo, que, lo que puede o lo que quiere, ¿vale? Es. Eh, en principio hay un libro que está eh, acá, es lo etérico. No existe. Es una energía que está en el, en el universo. ¿Vale? Y es eh, un libro donde está uh, escrito toda tu historia de todas las reencarnaciones, de todo lo que tú has podido hacer, está escrito en ese libro. Entonces, <coughs> los guardianes, ángeles, llámalo, gente con falda. Eh, los niños con falda, no sé, eh, Buda, Gas, lo que quieras, ¿vale? Nos usan de canal para poder escuchar lo que mm, podríamos uh, ayudar o qué herramientas podemos usar para ayudar a desenrocar el juego del ajedrez. ¿Vale? No sé si lo he explicado ¿Alguien quiere aportar algo, algo más? Yo sé, venga. No, no, no. No me meto en eso. Vale. En esos berenjenales no me meto yo. Vale. Lo conocemos a Jose, pero que no se meten en esas cosas. Pero, a ver, es como siempre, una vez una persona me llamó y me dijo, oye, es que quiero cargar mis cristales con la luna llena. Pero es que está nublado, y yo. Vale, ahora no te voy a ver. Hola. Entonces, hay muchas cosas que aunque tú no creas en ellas, existen. Es como la wifi. La wifi yo no la veo, pero sé que existe, se conecta a internet. Es como el generador de Reiki que acabo de poner. No lo vemos. Es un trozo de cuarzo, pero magnéticamente... Gira, da energía, entrega... Entonces, eso es un poco la, lo, que, lo que hacemos, ¿vale? Entonces, nosotros solemos asociar las, las, las constelaciones con abrir los registros acásicos de la asociación, por ejemplo. Lo que vamos a hacer hoy es sacar un poco más de información y ver dónde, podría, dónde podríamos mejorar para poder llegar a todas las personas que realmente nos necesitan y que nos conozcan en la asociación para que cada día seamos mejores personas ¿Sí? ¿Alguna duda? El que no hablaba ahora, callaba para siempre Amén Sigo, Sigo. En, Para mí, en mi experiencia, una constelación familiar requiere de mucho respeto. ¿Vale? ¿Con esto que quiero decir? No sé si hay alguien que tenga hora de salida o algo así, porque quien empieza en el círculo, si no se quiere llevar nada que no le corresponda, debe permanecer en el círculo hasta que se termine. ¿Sí? Entonces, si alguien mmm, no desea reírse, participar... Y no, no, es es pasa nada, no pasa nada, es súper perfecto, pero... Mi recomendación desde lo más profundo de mi corazón y mi experiencia es de... Si te vas a tener que ir, no empiece, ¿Vale? Por otro lado, eh, no solamente las personas o personajes que salen eh, son los que sanan, sino incluso las personas que están alrededor, a través de la observación de los movimientos, se sepa o no se sepa, inconscientemente va haciendo su modificación. Quiero decir, aquí... Todos los que estamos, estamos por alguna razón. Tenemos algo que está expuesto a ser modificado para nuestro mayor bien. Entonces, repito, da igual que estemos dentro o que no estemos dentro. El cambio se da para todos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, seguimos. El objetivo entonces para la asociación es ayudar a mejorar la humanidad dando, dando el conocimiento posible o facilitando el conocimiento sobre el crecimiento personal y espiritual el conocimiento no bueno si quieres más afinado la sabiduría pero vale bien sabiduría sabiduría sí, entonces sí. sabiduría mejor persona ¿te parece? Bien? No. Pues para empezar a, a conectar, como os he dicho, hacemos un. Vamos a hacer una, un pequeño ejercicio de visualización. Nos ponemos todos de pie para darnos la mano. Vamos, ¿vale? Importante que eh, se tiene libertad de movimiento, que no de palabra. ¿Sí? <coughs> Él va a ir eligiendo a sus personajes o representantes. Le va a preguntar si desea ayudarle, sin decirle quién. ¿Sí? Sin decirle quién. A elegir. quién representar, vale. Efectivamente. La persona tiene que sentirse, sentir si realmente desea salir o no desea salir. Y es súper respetable porque lo que estamos haciendo aquí es simplemente representar a una energía. No somos nosotros. O sea, da igual que le digamos que no. Si es que no, es que no. Y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Importante ser sincero. ¿Vale? Uh -huh. ¿Claro? Uh -huh. Chachi. ¿Te sale acercarte a ella? Sí. Sí, no, no, no, no, no, para ¿se no, no, no, yo no, no, no, parte de mí. Muchas de no, no. No, no, no. No, no, no. voy a uh <coughs> Es difícil tomar la acción, pero ya has visto el resultado. Uh -huh. sí, sí, sí. Es un imán. Super bien? ¿Súper bien? Yo si. sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? también, por favor. A ver, mi marido. Por ahora. <ríe> más bien. sí bien. Sí. <laughs> Ay, <laughs> he already <got> <laughs> ¿Dónde sí, colocado, sí. no? Sí, yeah. Ya. Venga, vamos a dejarlo aquí. <risa> bueno, hacemos nuestro círculo para terminar. ¿Vale? Extendemos las manos y repetimos. Dejamos en el sistema familiar lo que pertenece al sistema familiar. Lo que pertenece, lo que pertenece al, al sistema familiar. familiar. Y ya estamos, ya estamos aquí, el papel. Y ya, vamos, a podemos vamos, vamos, sí, ya, a otro sitio, y ya no va a haber la implicación. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, chicos, yo sé que las constelaciones en general son muy emocionantes. <ríe> eh, el que no se diga el, el personaje es importante. La luz de allá. <ríe> Vale. ¿Sí? Sí, he entendido bien. Gracias. Muy bien. Eh, mano derecha hacia abajo, mano izquierda hacia arriba. ¿Sí? Al revés. Así. No, eso derecha esa. A derecha es esa. Sí, es, derecha derecha arriba. A derecha yo A veces... derecha hacia abajo, hacia vale. a derecha una amiga no, hasta no, hasta no, Pues. Le damos las gracias. A nuestro sistema familiar por habernos acompañado en esta constelación. Le damos las gracias a Yusef por habernos reconocido, reunido. Le damos las gracias a este lugar bendito por habernos acogido, por recoger nuestras energías, por transmutarlas. Y nos damos las gracias a cada uno de nosotros por haber participado reconociendo nuestra luz. Damos las gracias al universo por haberos traído a vosotros a nuestra vida. Amén. Que eso es mucho. Gracias, gracias, gracias. Nos conocemos y cuando queráis tomáis una respiración profunda. Podemos soltar las manos y despacito ya. Cada uno. Muchas ver, gracias. Gracias a todos.